Zaragoza en Común para mí ahora mismo es la mejor opción política y opción de cambio que existe en la ciudad de Zaragoza y en lo que yo he conocido en los años que estoy en esta ciudad. Aúna movimientos sociales, plataformas, gente particular, las iniciativas de otros partidos que han venido y se han unido con nosotros y ahora mismo creo que es la única opción real para producir un cambio. La fortaleza de una cadena se mide por su eslabón más débil. Así. La bondad de un sistema se mide por cómo trata a las personas más desfavorecidas. Los servicios sociales en esta ciudad son esenciales. Una ciudad como Zaragoza, en el siglo XXI, no puede dejar que las personas en desigualdad salgan del sistema. Por eso, Zaragoza en Común quiere aunarlos, quiere poner a las personas en el centro. Porque realmente es un compromiso vital, es un momento poder optar por cambiar la ciudad y porque las cosas efectivamente podemos llevarlas a cabo y porque las personas somos las que decidimos.